Hola, ¿cómo están? Les saluda nuevamente el profesor Luciano Robán Medina. Y vamos a continuar nuestro curso. Comenzamos el último módulo, el módulo 6, denominado Metodología de la Investigación en el Aula. ¿Y qué son las metodologías activas de enseñanza-aprendizaje? De eh, debemos destacar aquí que la palabra activa ya nos dice algo, viene de acción. Y aquí tenemos una definición. Son actividades en el aula diseñadas para involucrar a los estudiantes en su aprendizaje a través de la respuesta a preguntas, la resolución de problemas, la discusión de contenidos o la enseñanza, ya sea individualmente o en grupos. Pero, ¿qué tiene que ver las metodologías activas con la investigación? Y justamente la investigación Exige del estudiante otro rol, exige asumir un papel activo en su aprendizaje. Es muy difícil concebir eh, la investigación desde una postura pasiva del estudiante. Por lo tanto, para fomentar la investigación debemos recurrir a las metodologías o a las técnicas didácticas activas que vamos a profundizar más adelante. ¿Y por qué? ¿Para qué debemos fomentar la investigación del proceso de enseñanza-aprendizaje? Aquí enumeré algunas razones que considero importantes. Por ejemplo, para fomentar la autonomía. Eh, en el contexto de la pandemia, justamente la falta de autonomía fue la queja de los docentes. O sea, eh, los estudiantes no, no asumieron ese rol autónomo, de ser eh, autodisciplinado, de organizarse eh, en su estudio. Por lo tanto, para fomentar la autonomía, podemos recurrir a las metodologías activas y a la investigación en el aula. La investigación como función de la universidad. Eh, tenemos tres funciones en la universidad, básicamente tres funciones, que es la docencia la investigación y la extensión. Por lo tanto, si en la universidad no se hace investigación, se puede discutir que realmente en esencia sea universidad. Aquí puedo comentar, por ejemplo, que en Paraguay eh, los críticos suelen recurrir a algunos apelativos en sentido figurado para referirse a las universidades, como... Universidades Garaj o, o Escuela Puljaré, que significa Escuela Nocturna. Básicamente, con eso, ¿qué se quiere decir? Con Escuela Nocturna, eh, se quiere decir que la universidad finalmente no se distingue de esas instituciones de nivel inferior, ya sea la primaria o la secundaria, o la educación escolar básica o educación media, y también con Universidad es garaje, ¿Qué se intenta decir? Se intenta decir que la universidad no cuenta con la estructura, con la infraestructura necesaria para que realmente cumpla con su función u ofrezca una, un servicio de calidad. Fomenta el espíritu crítico. Eh, haciendo investigación, los estudiantes se verán obligados a... Comparar, contrastar información, recurrir a síntesis, eh, de esa manera se fomenta el espíritu crítico. Hay que considerar que la ciencia como conocimiento se caracteriza por ser eh, crítico o crítica. En ese sentido, podemos recurrir a la investigación, a las metodologías activas para fomentar el espíritu crítico de nuestros estudiantes. También mejora el aprendizaje. Hay diversos estudios que concluyen que con las metodologías activas, con la investigación, se mejora el aprendizaje. También un aspecto muy importante que hay que considerar. Eh, debemos plantearnos qué viene después de la universidad. En este sentido... Si los docentes fomentamos la investigación, estamos preparando a nuestros estudiantes para la posuniversidad. Eh, ¿Qué viene después de que el estudiante termine la carrera? Posiblemente va a querer incursionar en los posgrados. ¿Y con qué se va a encontrar ahí? Se va a encontrar con mayores exigencias y sobre todo en maestrías doctorados la investigación va a tener un peso muy importante inclusive hay programas de posgrado donde el requisito de admisión ya es presentar no sé un ensayo un proyecto de investigación o sea uno todavía no es admitido pero ya se ve exigido a presentar un proyecto de investigación también en la postuniversidad, el mundo laboral así como la vida social que le depara al estudiante o al egresado problemas de diversos tipos y a esos problemas se, se puede intentar dar solución a través de la investigación en este sentido también hay que considerar que eh, no basta con saber sino también eh, así como establece la UNESCO, se trata de saber, eh, aprender a aprender, de aprender a vivir, de aprender a convivir, aprender a emprender. En ese sentido, la investigación, así como las metodologías didácticas activas, eh, son propicias para fomentar eh, competencias en el estudiante. En el estudiante. También, a través de las metodologías activas y la investigación, se puede favorecer la interdisciplinariedad o la integración de conocimientos, la integración de las materias. Por ejemplo, eh, en la investigación, mínimamente el estudiante podrá, por ejemplo, trabajar la parte de redacción, también puede trabajar la parte de informática... Eh, procesando resultados, recurriendo a eh, programas estadísticos. También puede trabajar la expresión oral, defendiendo o presentando los resultados de la investigación. Por lo tanto, se puede trabajar desde un enfoque interdisciplinario. Sin embargo, hay que tener algunas consideraciones, tanto el docente como el estudiante. Eh, para el profesor, el profesor eh, rompe el modelo tradicional, pasa a ser un facilitador, un guía, un orientador, deja de ser el centro. Eh, se trata aquí de que el profesor cree las condiciones para que los estudiantes puedan aprender y no dar todos los conocimientos, sino más bien facilitar el proceso para los para que los estudiantes, eh, por sus propios medios, eh, puedan adquirir ese conocimiento desarrollando la investigación. Hay que considerar que exige una buena planificación, o diría yo, una planificación más rigurosa. Obviamente, eh, todo docente debe planificar, pero las metodologías activas, como el aprendizaje basado en problemas... El aprendizaje basado en proyectos supone cierta complejidad que es importante prever en una planificación. Hay que saber también manejar las resistencias que puedan presentarse. Eh, los estudiantes, por ejemplo, pueden acostumbrarse a la metodología tradicional. ¿En qué sentido? Eh, se sienten muy cómodos escuchando al docente. Eh, sin esforzarse mucho eh, El buen docente generalmente para el estudiante es aquel que explica bien su materia Y aquí ese docente que explica bien su materia ya no será tanto así Sino más bien va a facilitar, va a crear situaciones de aprendizaje exige también mayor tiempo su implementación puede tornarse un poco complicada sobre todo cuando tenemos eh, muchos estudiantes. También un aspecto muy importante que hay que considerar eh, un principio básico es que nadie puede dar lo que no tiene y para fomentar la investigación los docentes primero tenemos que conocer o hacer investigación. Ahora podemos hacer, hacernos algunos cuestionamientos como docentes investigamos, publicamos artículos en revistas, participamos en congresos y esto es muy importante porque uno de los problemas que puede presentarse es que no podemos recurrir a la investigación en el aula porque no tenemos conocimiento no tenemos experiencias. También la figura del estudiante cambia como dije al principio pasa de un rol pasivo a otro rol más activo, precisa de autonomía, de organización, planificación, exige compromiso y también un cambio de mentalidad, un cambio de paradigma en cuanto a lo que es la enseñanza y el aprendizaje. Muy bien, nos vemos en el próximo video.